Y ya saben que a lo largo de esta semana hemos recibido una visita muy importante, la de la Asociación Eurotoques, que ha mantenido su asamblea aquí, en Guadalajara. Quiso finalizar la jornada en el Palacio del Infantado. Esta fue la foto de familia con la que se ponía punto y final a la octava Asamblea Autonómica Eurotoques. A lo largo de todo el día, prestigiosos cocineros de toda la región mantuvieron una reunión en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial y su presidente José Luis Vega quiso mostrarle su apoyo. Después, la jornada se trasladó al Palacio del Infantado donde el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ejerció su papel de anfitrión. Y nosotros, desde luego, como ayuntamiento, consideramos ...que la gastronomía puede ser un revulsivo muy importante para nuestra ciudad... ...se hacen las cosas muy bien aquí en Guadalajara... ...y desde luego lo queremos potenciar... ...hace unos días Quique, eh, Mario, vinieron al ayuntamiento... ...para pedir que colaborásemos con esta... ...con esta asamblea anual de Castilla La Mancha ...que se celebra en Guadalajara y por supuesto que lo... ...estamos haciendo porque lo consideramos muy pero que muy importante... ...además es el preludio del año que viene de la asamblea nacional... ...que se celebra en Toledo... ...de todos los cocineros de, de Castilla-La Mancha... ...y queríamos ser buenos anfitriones... ...así se lo hemos dicho al delegado regional... ...que es el famoso Adolfo... ...que queremos que en Guadalajara se sintiesen como en su casa... ...porque Guadalajara tiene que ser una tierra hospitalaria... ...amable y siempre apoyando las buenas iniciativas". Después de la foto de familia entraron al interior del Palacio del Infantado donde se llevó a cabo una cata de vino. Bueno, Eurotoques nos solicitó el poder hacer esta cata degustada de, de vino aquí en el Palacio del Infantado y lógicamente no podíamos negarnos a que... Toda esta gente, eh, grandes cocineros de toda la región pudieran celebrar esta cata en, en el Palacio del Infantado, una de las joyas que tenemos en Guadalajara que querían conocer y que lógicamente hemos patrocinado también con esa visita un poquito para que conozcan la historia del Palacio, pero además para que vean sus, eh, sus salas. Es un honor desde luego tenerlos aquí y desde luego prestar la máxima colaboración cuando nos lo solicitan porque me parece que es importante la promoción de este Palacio, que lo queremos cada vez más abierto y que la gente pueda utilizarlo. El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, quiso poner en valor la colaboración institucional con esta asociación para apoyar la gastronomía local y regional. Eh, la colaboración con, con, con Eurotokes a nivel regional es, es permanente, hay muy buena sintonía con, con ellos, desde luego en el desarrollo de las distintas jornadas que realizan, además de distintas iniciativas que tienen, hay colaboración eh, directa eh, con, con la asociación y además con los cocineros en particular se está haciendo un trabajo de promoción para que sean conocidos en el resto del estado. Me parece fundamental que la gastronomía de Castilla-La Mancha se pueda vender y desde luego promocionar la gastronomía de Guadalajara, dos estrellas Michelin, pero otros muchos cocineros de Guadalajara que están participando en certámenes nacionales de distintos tipos, certamen de tapa, certamen de, de el pinche original y eh, están obteniendo muy buenos resultados. Sin duda, este ha sido una de las visitas más relevantes de toda la semana, que pone de nuevo el foco de atención en nuestra capital, donde Eurotoque se ha encargado de ultimar los detalles de la importante cita de su Asamblea Nacional en Toledo.